amigos del día, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en estos momentos en el colegio Nicolás Infante Día del Cantón Quevedo, donde están desarrollándose visitas de las autoridades. Vemos por aquí también la presencia de la gobernadora y también del subsecretario de Educación, donde se está dando a conocer las obras que se están desarrollando. Las obras que se están desarrollando. de ¿Es secretario de, Comunic de Educación? De la ministra María Ay, bueno, acerca de las obras que se están desarrollando aquí en el Colegio Nicolás Infante día, Buen día. ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Sebastián Salazar, asesor de la ministra María Abraham Pérez. Estamos acompañando este recorrido de obras junto a la señora gobernadora por un pedido especial de visita y recorrido en la provincia de los Ríos para nosotros como parte del equipo de, de despacho para el subsecretario de Administración Escolar. La zona 5, los distritales que nos han acompañado hoy en los recorridos, es realmente motivante poder visitar estas obras que son de gran impacto para la ciudadanía, en este caso de, de Quevedo. Eh, es de interés del gobierno nacional tener una inversión importante en esta ciudad, en esta provincia, y para nosotros es un gusto ver que las obras avanzan con los tiempos planificados. ¿En qué tiempo estaríamos ya viendo eh, eh, la fin finalización de esta esta obra tiene un periodo de ejecución de 10 meses, está previsto que el 3 de noviembre recibamos esta obra, nosotros hemos planteado que haya unas recepciones parciales también y que el señor Presidente de la República nos pueda acompañar también en una visita en los próximos meses para constatar cómo avanzan estas obras. ¿Nos recuerda de pronto tenga conocimiento en lo que consiste esta obra que se está desarrollando aquí? Es una obra de repotenciación total, es decir, esta unidad educativa ha sido demolida en las, en las instalaciones anteriores y se construyó una institución educativa completamente nueva. Tiene varios bloques de aulas, laboratorios, espacios de recreación, eh, espacio de comedor, etcétera, Es decir, una unidad educativa mayor con todas las, las facilidades y las comodidades para nuestros estudiantes. De pronto, ¿quiénes están realizando la obra? ¿Alguna empresa privada? ¿Cómo, cómo se está desarrollando? Sí, este es un proceso que, que se hace de manera transparente y una licitación pública. Es una empresa eh, SEMAICA, un consorcio, perdón, SEMAICA Consorcio Futuro, quienes están construyendo esta obra. ¿Alguna otra información adicional? Eh, no, pues quizá la señora gobernadora que también nos, nos ha pedido realizar estas obras y constatar el avance para beneficio del pueblo eh, fluminense. Gobernadora, buen día. Bueno, también haciéndose presente como representante del presidente, ¿no?, aquí en el Cantón Quevedo y aportando un poco al tema de la educación. Así es, justamente preocupados porque la, la educación, nuestros jóvenes, nuestros niños tengan un lugar digno para poder recibir sus clases ya pronto presenciales. Eh, hemos venido recorriendo, estamos re, recorriendo toda la provincia, no solamente Quevedo, estamos viniendo ya de Babahoyo, de Ventanas de recorrer las instituciones donde tienen problemas de infraestructura, el, todo el equipo del Ministerio de Educación se ha comprometido también a enviar recursos para que puedan estas estas escuelas eh, darles mantenimiento y sean lugares dignos para nuestros jóvenes. ¿De pronto en la provincia de Los Ríos ya se tiene planificada alguna fecha para el retorno a clases presenciales o todavía no? Claro, ya nosotros ya tenemos planificado, ya el Ministerio de Educación ya ha dado las fechas para que ya pueda retornarse y es por eso la urgencia de que se intervengan estas instituciones educativas lo antes posible. No solamente esta, realmente esta obra es maravillosa para Quevedo, como Quevedeña, como Rosense. Considero que el Colegio Nicolás Infante Díaz y el Señoritas Quevedo, que también es otro colegio que se lo está arreglando, son obras de muchísima importancia para Quevedo justamente le acabo de decir que vamos a inaugurarlas más o menos por las fiestas de Quevedo el 7 de octubre, más o menos vamos a tener esta, estas maravillas de obras que va a ser beneficioso para todos los quevedeños y un orgullo como quevedeña que estas instituciones tan antiguas hoy las estemos eh, teniendo de una con lugares modernos para recibir a nuestros estudiantes. Hay unidades educativas, por ejemplo, que las unidades de milenio, ¿no? que están en Mocache, no sé si cualquiera de los dos me puede responder, si en algún momento se van a rehabilitar porque están totalmente abandonadas, también están pensados hacer esto, no sé cualquiera de los dos que me den. Por supuesto, ya nosotros tenemos, eh, ya desde el inicio se ha planteado de que se retomen la construcción de las obras que se encuentran en el Cantón Palenque, en el Cantón Ventanas, en el, en el sector de Zapotal y así también de Mocache. Ya el sector, lo que es Palenque, la unidad educativa de Palenque y así también de Zapotal, ya nos van a entregar los recursos al, al Ministerio de Obras Públicas, que quien es el que ejecuta, eh, que se terminen estas obras y así también Mocache se tiene planificado para el 2023 que se ingresen, que envíen estos recursos para que puedan ser culminadas estas eh, importantes instituciones educativas. Milenio, o sea, así es. De... Así ¿Qué es. tiempo estarían ya ejecutando ya o todavía está en análisis? Lo que es el Cantón Palenque eh, aproximadamente eh, ya llegan los recursos unas tres semanas más. Lo que es la unidad educativa en Zapotal de Ventanas, esa iba a demorar un poco más porque como podemos ver eh, hay un avance de un 85%, un 75% va a demorar un poco más. Y lo que es Mocacho, bueno, es así, hay que esperar un poco porque el tema jurídico, el tema administrativo, eh, hay que irlo resolviendo poco a poco, es lo que hemos dialogado con funcionarios del Ministerio de Educación. Pero estamos preocupados, como Gobierno del Encuentro, estamos preocupados por la educación, es nuestra prioridad que las unidades educativas de, que pertenecen al Ministerio de Educación tengan lugares eh, que sean agradables para nuestros estudiantes y es por eso que... La ministra eh, ha, ha escuchado y ha enviado a todo su equipo para que pueda verificar en sitio cómo se encuentran las unidades educativas y poder enviar esos recursos que necesita la provincia de Los Ríos eh, como prioridad y ir arreglando cada una de las instituciones. Muchas gracias, cuando de pronto alguien más quisiera dar una declaración. Bueno, acá también nos encontramos con el eh, distrital de educación también de Quevedo Mocache, Ah, bueno, también está el coordinador zonal. De pronto también algunas palabras... Uh referente bueno a las visitas que se están desarrollando aquí en las obras de, del Colegio Nicolás. Muy buenos días, de hecho creo que la señora gobernadora ha sido muy muy explícita en todo lo que se va a desarrollar, a contar que 3.800 beneficiarios vamos a tener solamente en esta institución educativa, un número similar dentro del Colegio Señoritas Quevedo, el Colegio, la Unidad Educativa Quevedo más bien, que al final, al final del día pues cuenta con una inversión similar también, estamos hablando de 18 millones de dólares en conjunto, casi 20 millones de dólares con ambas instituciones, educativas que este año se tienen que entregar. Esperamos contar igual con la presencia siempre del Ministerio de Educación de parte de Planta Central, que como el día de hoy se hacen presentes acá, haciendo recorridos en el territorio, y también la compañía de la Gobernación, que a, a su vez también siempre se ha mostrado dispuesta a acompañarnos en toda la gestión de territorio que realizamos. Bueno, de hecho también se acercan las graduaciones, no sé, de pronto... Eh, ¿Se está aperturando ya eh, la manera presencial de, de, de estas eh, celebraciones? Aquí en el Colegio de Necolegio de no sé si se está dando virtualidad o presencialidad. que nos un poco. Bueno, como sabemos, estamos ya una semana de culminar las clases. Las clases se van a retomar ahora el mes de mayo. Entonces, es importante recordar dos temas. En primer lugar, las graduaciones, además de ser un acto simbólico, es un acto que también dependerá muchísimo de semaforización de cada cantón. Estamos revisando cuáles son los espacios más adecuados para que los padres de familia sientan pues también este, este júbilo ¿no? del, del estudiante que se gradúa ¿Ah? en todo caso pues la intención siempre va a ser respetar aforos y al menos dentro de la unidad educativa en la que nos, nos encontramos pues no vamos a tener una graduación, se están dando obras se está buscando otro espacio para que los padres de familia puedan tener el espacio ¿no? Muchas gracias estimado coordinador Gary Pulla que también se está haciendo presente en el recorrido de la obra que se está desarrollando en el Colegio Nicolás Infante Díaz, una repotenciación del 90% de toda, la, de toda la unidad educativa que se está realizando y como ya manifestaron las autoridades encargadas en 10 meses, estarían ya como para octubre, ¿no? para las fiestas de octubre del, del Cantón Quevedo ya estarían estarían entregando pues esta importante obra aquí en el colegio Nicolás Infantería y a la par también se está desarrollando en el colegio Quevedo, ¿no? Asimismo se están planteando otros proyectos de obras en otras unidades educativas, recordemos que en los ríos hay unidades educativas del milenio que jamás eh, se rehabilitaron, que quedaron abandonadas, tenían que continuarse, ¿no? Tenían que continuarse, aperturarse, pero lamentablemente no se lo pudo hacer lo dicho por las autoridades competentes, está dentro de un proyecto también de repotenciación y poder también aperturar y, o rehabilitar, bueno, estas unidades educativas que se encontraban abandonadas. Así es, amigos, avanza este proyecto, es un 90% de, de repotenciación, es decir, que van a cambiar todas las unidades educativas, como vemos por allá, eh, fueron demolidas y van a ser demolidas también algunos edificios, A excepción creo que del del Coliseo, pues todas las unidades educativas pues van, van a ser eh, re, rechazadas ¿no? Otra vez van a realizarse. Y bueno, este es el trabajo que se está desarrollando, amigos, actualmente aquí en el Colegio Nicolás Infante Día. ¿no? Bueno, así es, amigos, es como se está desarrollando el recorrido en el Colegio Nicolás Infante Díaz. ¿no? Estamos levantando esta transmisión. Tengo entendido que mmm, estarán visitando también el Colegio Quevedo, que queda ubicado en la Avenida Quito. Y bueno, es un proyecto que ya se lo ha venido anunciando desde el año anterior, que beneficia a más de 3.000 estudiantes que en estos momentos se estudian, ¿no? que en estos momentos están estudiando de manera virtual. ...por motivo de la realización de estas obras... ...dentro de la unidad educativa... ...así que es un beneficio en el tema de la educación... Este, ...esta institución educativa tiene muchos años... ...y por tal motivo pues se había pedido... ...se había hecho el petitorio incluso años atrás... ...a los gobiernos anteriores... ...que se realice una repotenciación... ...del Colegio Nicolás Infante Díaz... ...para poder mejorar pues la infraestructura... ...la educación, tengo entendido que van a incluir... ...comedores, van a incluir laboratorios y otras eh, nuevas salas para poder eh, mejorar ¿no? las condiciones y mejorar la educación que se imparte aquí en el Colegio Nicolás Infante Día. ¿no? En 10 meses ya veremos los resultados finales de lo que sea pues la nueva el nuevo colegio ¿no? el nuevo Colegio Nicolás Infante Día y aspiramos también que estos proyectos de mejorar la infraestructura de las unidades educativas del cantón Quevedo de la provincia de los ríos siguen ejecutándose y que no solo pues sea para estas unidades educativas que son de hecho emblemáticas gradúa pues miles de, de bachilleres al año, es una de las más grandes de aquí de, de la provincia de los ríos sino que también esta obra, estos proyectos visionarios pues lleguen lleguen también a otras unidades educativas, a otras eh, a otros cantones, a parroquias, parroquias urbanas, parroquias rurales de la provincia de Los Ríos. Es la información, amigos seguidores del día, gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima ocasión.